Gente del pescador, ¿cómo les va? En esta ocasión les voy a mostrar algo nuevo. Nuevo no el sistema, sino el material que esto es un aluminio con titanio extraordinario. Son los mosquetones que ahí abren, ¿ven? Y que acá tienen la traba de seguridad para que no se puedan escapar las cosas. Ahí no lo abrimos ni a palos. Baja esto de acá y ahí abrimos colocamos lo que uno quiera queda ahí trabado lo enrosco con la rosca que tiene acá y ahí llegó y esto no se abre ni se baja, hay que sacarlo. Esto es algo súper, súper potente, no pesa nada. Esto... ¿Cuánto sí que pesa todavía? 50 gramos. ¿Cuánto? 50 gramos. No. A ver si llega a los 10. 19,8 gramos. 19. Nada. 50. Nada. nada. Y tiene una potencia brutal. Eh, cada uno de estos sale 1290 pesos al público. Eh, no se lo pierdan porque realmente es algo extraordinario. Entraron nada más que 100 unidades. Eh, no me deja entrar más. ¿Qué le vamos a hacer? Es las cosas que tenemos que estar aguantándonos hoy en día. Así que unos mosquetones muy, muy potentes.